Pero también encuentro que ese, este golpe es a nuestro modelo económico. Mira, hermanas y hermanos sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID, y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, hemos demostrado que otra morir es posible. Con crecimiento económico, con reducción de la pobreza, extrema pobreza, desigualdades, y que Bolivia también mucho futuro. Recordaba la compañía pilar en algún momento nuestros profesores nos hacían cantar el boliviano o nos hacían leer un libro pueblo enfermo que por culpa de los indios indígenas moría pues, un pueblo enfermo atrasados nos echaban la culpa a nosotros y me acuerdo ya cuando estaba empezando en la lucha sindical 1985 víctor paz extensor qué decía Bolivia se muere y para moría para que Bolivia no se muera se acabar con la minería estatal, privatización, no solamente de los recursos naturales, también los servicios básicos y las empresas estratégicas. Esa lucha duró 20 años. Después de 20 años reaccionamos. En nuestra experiencia, que siempre nos planteamos nacionalizar, pero con el poder sindical, porque el poder no tenía poder, con el poder sindical o social o comunal no podíamos nacionalizar. Y otra otra interrogación, entonces, hay que ser poder político, poder electoral, para poder nacionalizar o recuperar nuestros recursos naturales. Algunos datos importantes, hermanas y hermanos, por ejemplo, casi 20 años de privatización de nuestros recursos naturales hidrocarburos. La renta petrolera era 3 mil millones de dólares. El año pasado, enero, dejamos con 38 mil millones de dólares de renta petrolera. 13 años. Desde la Fundación de la República, 1825, hasta 2005, 180 años, nos dejaron con Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares. En 13 años, 42 mil millones de dólares de PIB. Estos datos nos han sorprendido. Yo no soy economista, no soy planificador, yo soy experto para marchar, lamento mucho a veces por, por las reivindicaciones, hasta bloqueos de caminos. Hacíamos eso todo para hacernos escuchar será nuestra tarea como como no y pero escuchando al pueblo que los planes eh, políticas vienen del pueblo los pliegos únicos de la central obrera boliviana o de otro sector social que no está afiliado a la central obrera boliviana convertidas en políticas proyectos y planes o finalmente eh, no solamente proyectos sino ejecutados ¿Qué es mi experiencia? Estos días emitieron 8.21 a los 60. O Sería el decreto supremo 42, 72, otras privatizaciones. En un modelo económico sometido al neoliberalismo o al capitalismo, el capitalismo solo quiere estados, estados enanos, estado mínimo, ¿no? con una disciplina fiscal que recaudemos impuestos para pagar, para pagar solo los salarios de los funcionarios. Quieren un Estado que solamente regula y no un Estado que no invierte. Un Estado que no invierte, Estado que no genera divisas, no produce. ¿Con qué plata va a atender la demanda que tiene? todo es privado, privado, privado. Y nuestro modelo económico ¿O está sea, respetado, respetado la inversión privada, nacional e internacional. ¿No? pero encabeza la inversión del estado acompañado por el sector privado pero también por los sectores asociativos cooperativas la economía plural y ese modelo es, nos ha permitido crecer económicamente después del golpe me di cuenta que el capitalismo no quiere otro modelo otro modelo mejor que el modelo modelos económicos sometidos al, al capitalismo o se quiere destrozar eso a esa conclusión llego y muy bien, ¿no? Y esa es mi interpretación. Yo viajé bastante de presidente a países industrializados. Estamos una vez en Corea del Sur, de acuerdo siempre. Los coreanos me invitaron a ver una planta, una nueva industria de baterías de litio. Sorprendido, hermoso. Pregunto, ¿cuánto cuesta? 300 millones de dólares. De ese momento pienso, porque yo garantizo los 300 millones de dólares. Nuestras reservas internacionales estaban subiendo, porque cuando llegamos, Bolivia tenía... 1700 millones de dólares de reservas internacionales. El 2016 llegamos a 15 mil millones de dólares de reservas internacionales. Yo digo, garantizo, la digo a los coreanos: hagamos su gm en Bolivia, una industria de material litio, que los coreanos no quieren. Tuve una reunión con el presidente de Japón, nos pide litio. Yo digo, bueno, no hay problema, trabajaremos con litio. Le digo al presidente de Cabo, mira, las Toyota japonesas están requerido, querido, en querido, todo el mundo. Mejor ensamblaremos Toyota japonesas en Bolivia, pero con litio boliviano. Y tampoco quieren. Y ahí me di cuenta, los países industrializados solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros garantizamos materia prima. No quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales.